Pues, eh, yo diría, por ejemplo, eh, los cantautores, la hermana Glenda, como Saili, como Jesús Cabello, los, los grupos de música, como Hijos de Corea, La voz del desierto, eh, también han venido magos. Uh -huh. Han venido pintores, escultores, eh, raperos, que estos uh -huh. han venido de Madrid, han venido de diferentes sitios de España, o bien de testimonios de sí, de, personales, de, de conversos, de hemos traído testimonios con, con colaboración con la ayuda de la Iglesia necesitada. Sí. Eh, Jack Valero de Catholic Voice, el, el malabarista que actuó delante de Benito XVI, Paul Ponce también sí. vino, sí. productoras como Infinito Más Uno, Nazaret de TV, Contracorriente, My uh -huh. Feelings yo creo que podría ser grafología, hemos hecho un poco de todo, toda aquella persona que viene amateur o profesional, que evangeliza a través del arte, pues sí. ha sido bienvenido. Se sí. llama No Temo porque el nombre ideal era, era No Tengo Miedo, ¿no? Sí. Entonces pensábamos No Tengo Miedo, <risa> No Temas, eh, pues no sabíamos, ¿no? Sí, si bien sí, bien. Sí, sí. Y entonces eh, pensamos en No Temo. Porque uh -huh. en el medio, en la, sí. en la sílaba del medio, estaba Teresa. Uh -huh. Y entonces fueron palabras que, que sacamos de la, de la Carta de los Artistas, de Juan Pablo II. Uh -huh. eh, y entonces ha sido como, pues como tenemos a Santa Teresita, a Santa Teresa de Jesús, a Juan Pablo II. Son, Éramos un son, un, un, un, con un par de amigas. era un par de uh -huh. amigas y queríamos eh, hacer pues, una alternativa a un ocio cristiano. El proyecto queríamos que fuera cristocéntrico. Es decir, que llevará a todas las personas que se han bautizado y, y se han apartado de la iglesia o todos aquellos eh, pues que se han, se han alejado o que simplemente no, no creen, pues llevarlos a Cristo. Pero lo que teníamos muy claro es que queríamos que fuera a pie de calle, que fuera como un bar temático, como está el bar, no sé, de la Harry Davidson, pues el bar, el bar temático de tal, ¿no? O el de Jarro, pues nosotros, eh, un bar cristiano, hasta que llegamos aquí, y Museo Xavier Pallés, ¿no? Que realmente para nosotros pues fue como el sí de Dios, a través de él. Eh, pues, pues nos dijo, oye, ¿qué tal? Y que mirad, os enseño este espacio, ¿no? Y qué tal si lo re redecoráis, lo hacéis a vuestra manera, eh, compramos, decoramos... Queríamos sobre todo que, eh, que fuera algo abierto a todos los movimientos, que todas las realidades se, se, se pudieran encontrar. en el aquí. cartel de Notemo, que se vea aquí atrás, uh -huh. nos lo hizo la Fundación Colbe uh -huh. y se empezó la difusión. Muy bien. Se empezó una vigilia de, de todos los santos, Queríamos sí. hacer en vez de Halloween, Sí, Halloween. sí. sí. Va, bueno, podríamos va. decir que es hacer lío, pero lo que queríamos es uh -huh. que la gente, cada vez hubiera más jóvenes, que se acercaran uh -huh. a los sacramentos. Uh -huh. O sea, por eso todo está decorado. Uh -huh. La decoración de Notemos sí. es, es cristiana, uh -huh. eh, en la carta de bocadillos es, eh, hay nombres cristianos y la música cuando entras y puedes ver como que temáticamente estás, estás en un en un sitio así como antes en el tema cristiano ¿no? eh, que, lo que queríamos y yo lo que sí me propongo cuando vienen la gente sobre todo de, de amigos de, de de cataluña les digo copiarlo copiarlo que, que en cada parroquia pueda haber esto no porque es, es como una alternativa Entonces, hasta aquí y puedes ¿no? o ver la charla eh, o concierto que haya o ir a la barra y tomar algo, o al mismo tiempo, puedes coger un libro, puedes irte con el Santísimo, puedes ir abajo, eso, eso. A, o sea, es bueno, pero, eh, bueno, pues queríamos inicialmente que fuera para unas edades entre 20 y 30 años, que nos encontramos, que ve, viene mucha gente, más de 30 a 40, entonces, claro, en ese momento, como nos quedamos bastante diciendo, mm -hmm. no era el propósito este, ¿no? Mm -hmm. Pero sí que veíamos que lo que Dios nos quería decir a través de, de esto es que, se estaban rellenando unas soledades, que en esta edad hay unas 30, soledades. Años. Sí, de 30 y 40 años, gente que aún no tiene pareja, eh, pareja que, no, que no tiene su vocación, y entonces uh -huh. eh, también han venido aquí con, con niños, ¿eh? o sea, uh -huh. ha habido uh -huh. familias también. Uh -huh. Pero se estaba rellenando un, un espacio que, que el Señor nos brindó, sí que hace afuera. dos años uh -huh. que empezamos con la iniciativa de Notemotins. Que es el tercero de cada mes, eh, tenemos jóvenes de entre, 10, bueno, entre 15 años a 25 años. Entonces es un espacio solo para ellos y solo puede entrar. Esta ¿Han semana. hecho parejas Que tenemos constancia, eh, aquí vimos. Eh, Porque eso es una cosa muy buena. Un par parejas. de matrimonios. Esos, y uno, teléfono, uno, no ¿no? pues la vocación, una, una vocación, ¿no? Mm. Y varias vocaciones, pero bueno, una, justamente la chica que empezó conmigo, la que la que empezó el proyecto mm. conmigo, pues ahora está en Brasil con la... Es con la verdad que al de final de la, de, la, de la actuación siempre pues anunciamos lo que hay en la semana siguiente y decimos siempre que tenemos aquí en Museen Xavier pues que hay confesiones gratis. Así que todo aquel que quiera y pasa... Con rebaja de penitencia tienes que decir. Exacto, con no, rebaja. Es una frase que todavía... Mira, a partir, de, a partir de ahora lo voy a decir, con rebaja de penitencia. Así es. Happy hour. Ah, vale. a happy hour después... Es la penitencia es más pequeña y... Pues lo voy a decir, así hoy lo diré. Y los primeros de cada mes que no lo he dicho, hay adoración. O sea que hoy es un día que to tocaría, toca adoración. ¿A qué hora se hace? Ah, Se empieza a las móviles y después se baja y se, se comparte. Pero sí. ya vimos desde hace unos años que era como, ya queríamos que fuera cristocéntrico, ¿no? Pues que realmente uh -huh. eh, Jesús estuviera. De, de cada mes. Y entonces invitamos a un artista que evangeliza sí. a, a través del canto, claro. ¿No? Y entonces, pues hoy iba, iba a venir... Olga Martínez, pues ha puesto enferma, y la primera vez en ocho años. No, hoy, hoy canto yo. Ah, cantas, además canta. Ah, bueno, bueno no, claro, es, es, que, es musicólogo. Claro. Sí, sí, sí, sí. No, claro, a ver, Fantástico. no sé, no, no es difícil, menos a la renovación carismática, somos y, los. Y, pues cantamos. Can... O sea, no, no, por favor, no, pero, no, no, pero es que no te pinta va, con nada. No, no, va, no, no, no pero, es que no, no pinta no, no. con nada. Eh, mira, mira qué protagonista. ¿No ¿Viste eh, la eh, misión que, eh, que eh, hicimos eh, en la eh, calle? No, sí, no temo empezamos como hace. Segundo año de Notemo, creo que hemos hecho tres misiones, o cuatro si no me equivoco. Tenía que haber pensado más, se ha buscado más. Eh, hemos hecho, eh, fuimos, yo, yo creo que los primeros en, en Barcelona en hacer esto que ahora, que ahora llaman una yuma en la nit, que eran pues esas misiones de estar en, en la puerta de la iglesia, animando a entrar, ¿no? eh, cogiendo la palabrita, esas, esas misiones de ir dos sea, en dos, de salir de, de, de, de las de la mañana, vinieron a la delegación de juventud a darles como una formación, para uh -huh. hacer el Uyam, que es una yuma en la niña, ¿no? una luz de la noche. Uyam. Uyam, así. Y la, última que, hicimos, la sí. última que hicimos, salimos, salimos a, la a la calle el, el día de la misericordia. El día de la misericordia y la vigilia. Lo que hicimos, como para hacer algo diferente, rompedor, realmente creo que, que tenemos se, se define en esto, en hacer cosas que... Pues sacamos el Santísimo a las arenas. Y no sé si lo viste. Que hay. hay un vídeo que se llama Jesús en las calles de Barcelona que simula a Jesús en las calles de Nueva York que es brutal es una procesión eh, que hicieron los franciscanos de Bronx que, que, que uh -huh. hicieron y nada y estuvimos allí en la, en la en la puerta de las Arenas de Plaza España con el Santísimo expuesto Museo Xavier, y haciendo como una Bien, vinimos y pues con vinimos el Santísimo con él, con él, que aquí, por toda la mm, gran cosa porque habían había ahí había habido los... los mosos de escuadra que estaban delante y decían Oye tío, ven para aquí, que están todos de rodillas. Sí, queríamos qué, que era hacer lo que decía el, pa el Papa Francisco, que era que Jesús mirara a los ojos a las personas que estaban uh -huh. allí, que, que, y sacara a Jesús a las calles, y que las personas de, pues, de Barcelona estuvieran miradas por Señor, uh -huh. un minuto. Pensando que en ese minuto, o en ese, en ese cruce de miradas, podía cambiar la vida de ellos. Uh -huh. Y lo pensábamos así. Creo que el, no tema el no, era de Noemí, pero bueno. Además sí, es que, ah, hay, ah, hay un secreto, Noemí, un secreto Noemí, ¿qué, qué, no? que no temo viene uh -huh, uh -huh. de no tengáis miedo tal cual sí, no pero, no. pero éramos uh -huh. no de Noemi mo de Mónica y te uh -huh. de Teresa y era un neón de tres amigas pero vale. esto nunca lo digo porque es muy personal uh -huh. Quedó entre ella y yo ahora gracias a Dios pues es, es una religiosa y que uh -huh. era como un un tante muy bonito gracias. como un que muy claro que pudimos dos chicas de, de la parroquia de la medalla milagrosa o sea tener la la idea la inspiración pero aquí hay un equipo, hay un equipo que está detrás. Que Yo creo me... que no es tanto ser de movimiento de otro, de una asociación a otro, sino es cómo dejas que el Espíritu Santo pueda actuar en ti. Yo pienso que es esa docilidad, esa apertura de decir, de no tener miedo. Por eso, o sea, me encanta tanto el, el título de, de, del proyecto, ¿no? Porque es no tener miedo, es. Creo que tenemos miedo cuando amamos, cuando imaginamos más que amamos. Y es una frase que la escuché una vez y me gustó mucho, ¿no? Cuando imaginamos más que amamos. Si, si amáramos más, no, no tendríamos. Y ha venido un Dalálex, que es un cuentacuentos. Sí, si es Alex, ya sé quién es. Ale, sí, Alex, Alex. Alex González. Exacto, Alex González. Es y toda la vida, es y también quien ha sido. Quien ha es. sido. Eso me es gustaría que saliera de decir, las madres. ¿Que no? ¿Dices? Sí, que sí. sí. El, pues venga, lo El tí. corazón orante de, de Notemos o las madres eh, carmelitas de Igualada. Para nosotros son como. Pues esto, el corazón orante, el que está ahí, eh, ¿no? Yo creo que rezan por nosotros aquí en la parroquia, ¿no? O sea, el Museo Xavier y todos, pero nosotros también como equipo rezamos también por cada uno de los que alguna vez han pisado, no temo.